Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo vamos a ver un supuesto de contratos, principalmente enfocado a la oposición del cuerpo de ayudantes. Pues bien, yo lo que quiero en este momento concreto es especificaros un poco qué es lo que tenéis que llevar bien sabido de cara a la oposición que os van a plantear a partir del día 27. Según bueno, pues según mi experiencia, tanto como docente como un profesional del ámbito penitenciario, considero que tenemos que llevar Super bien todos los procedimientos que se licitan dentro del ámbito penitenciario y fundamentalmente tres. ¿vale? Tenemos que llevar el procedimiento abierto simplificado el 159.1, tenemos que dominar también el 159.6 y los contratos menores. Si tengo que ver algún tipo de procedimiento a mayores, sería el procedimiento restringido. ¿Por qué os hablo? Os hago alusión a todo ello, porque, bueno, desde el ámbito penitenciario y en base a las competencias que están delegadas en favor de los directores, tenemos una cuantía que son 120.000 euros de valor estimado, ¿vale? Entonces, desde ahí tenemos que saber qué tipo de contrato podemos licitar desde un centro y por ahí van a ir orientadas siempre las preguntas, ¿vale? Tenéis que tener claros los conceptos de artículos muy importantes como son el artículo 100, que nos habla del presupuesto base licitación, que lo veremos aquí en este supuesto. Tenemos que llevar el 101, que nos habla del valor estimado del contrato, y el 102, que es quizás el más sencillo de entender, que nos habla del precio de adjudicación, ¿vale? Estos artículos los tenemos que tener claros. El más importante y el que más dudas nos genera siempre es el valor estimado. El valor estimado nos permite encuadrar dentro de la ley de contratos el tipo de procedimiento a seguir, si es un contrato sujeto a regulación armonizada o no. ¿vale? Entonces, yo siempre voy a jugar con ese valor estimado. Y el cálculo del valor estimado no es tan sencillo. Porque tenemos que incluir no solo el contrato, sino que tengo que incluir las posibles prórrogas, modificaciones del contrato, etcétera. ¿Vale? Entonces sabéis que el año pasado en la convocatoria 2020 os cayó un supuesto de contratos donde había que hacer un cálculo del valor estimado y la mayor parte de la gente falló ahí. ¿vale? Entonces yo aquí en este supuesto considero oportuno plantear algo en lo que vamos a hacer un cálculo de valor estimado y vamos a ver las diferentes opciones que se pueden dar. Lo único que os he incluido son prórrogas, un contrato de dos años. Sabéis que en cuanto a las prórrogas, antiguamente, cuando estaba el Real Decreto 3.2011, nosotros podíamos, el, eh, la prórroga no podía ser superior al, al contrato inicial. Es decir, lo que pasa que a día de hoy, siempre y cuando, no superemos el límite que se recoge en el artículo 29, nosotros podremos incluir la prórroga como nosotros consideremos. Estoy hablando siempre desde el punto de vista de que yo soy el órgano de contratación, ¿vale? el que tengo que preparar los pliegos de prescripciones técnicas y las cláusulas administrativas particulares. Entonces, yo como órgano de contratación, a mí lo que me interesa en determinados casos es pues, incluir una prórroga. Y me diréis, ¿y por qué quieres poner una prórroga en un contrato, por ejemplo, de limpieza, que vas a licitar desde un centro penitenciario? Pues muy sencillo. En numerosas ocasiones, los contratos de limpieza, las empresas que ofertan, pues eh, realmente quieren entrar al contrato, pero después el servicio es deficitario. Entonces, como la prórroga yo la puedo ejercitar o ejecutar o no, esa potestad del órgano de contratación... Pues prefiero incluir una prórroga porque así yo puedo decidir si la ejecuto o no, ¿vale? ¿Qué sucedería si yo hago contratos, por ejemplo, un contrato por el 159.6 por una duración de un año? Que al final estoy haciendo procedimientos cada poco tiempo y, y, y eso con todo el tiempo que lleva. Tienes que pasar a la abogacía del Estado, tiene que la intervención, intervención del Estado dar el visto bueno y todos esos trámites se demoran, ¿vale? Entonces... Yendo un poco después de esta introducción, vamos a ver este contrato que se plantea en este supuesto. Estos son parte de los supuestos que hacemos en los talleres eh, formativos. He eh, impartido estos talleres en, en varias ciudades, en Málaga, en Lugo. Y bueno, van un poco orientados a todos estos contratos que desde un centro se pueden llegar a licitar. ¿vale? Es un poco lo que quiero que entendáis aquí desde el prisma de un establecimiento penitenciario, qué eh, licitaciones podemos hacer. El contrato de limpieza es típico. Sabéis que un contrato de limpieza, lo primero que tenemos que determinar un contrato es si es un contrato administrativo o no. ¿vale? Sabéis que tenemos contratos administrativos, contratos privados y después aquellos que están supeditados al giro de la administración, los contratos administrativos especiales que a día de hoy no se licitan por ahí. Es decir, este procedimiento, el 25.2 de la Ley de Contratos, no se lleva a cabo porque la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha determinado que no es el procedimiento idóneo, que en los artículos 12 a 17 ya vienen definidos los eh, en base al objeto los, los tipos de contrato a seguir. ¿vale? Entonces tendríamos que decantarnos, en este caso, en el contrato de limpieza, es un contrato administrativo, instituciones penitenciarias, es administración pública, entonces se aplica la ley de contratos en toda su intensidad. ¿Qué tipo de contrato es un contrato de limpieza? Es un contrato de servicios. El bien es un hacer. ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando licitamos un contrato de servicios? Pues en este caso precisamos un informe de necesidad, ¿vale? de insuficiencia de medios, mejor dicho. La necesidad y donidad en los contratos viene regulado en el artículo 28 y el 116.4. Es decir, si yo tuviera medios propios para realizar la limpieza del establecimiento penitenciario, no tendría que licitar un contrato, pero no es el caso. ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un contrato de limpieza para las oficinas de los trabajadores que están en la prisión antigua. Se hace un estudio del convenio aplicable con las empresas para determinar el precio por hora de cada empleado. Es decir, yo, como órgano de contratación, no puedo determinar que cada uno de los o, o, o poner un precio de hora que a mí que yo considere pues el más adecuado. ¿no? Tengo que hacer un estudio de mercado, mirar el, el convenio laboral que rige a las empresas de limpieza y después tengo que dejarle un margen de beneficio a la citada empresa. ¿vale? Es decir, siempre tengo que contar con eso. Sobre ese presupuesto base licitación, yo o las empresas van a presentar las ofertas. ¿vale? Tenemos que diferenciar el presupuesto base de licitación, el PBL del artículo 100, que es la cantidad máxima que el órgano de contratación puede comprometer con el valor estimado, ¿vale? El valor estimado puede incluir las prórrogas, entonces no va a coincidir con el presupuesto de la ¿vale? El presupuesto de la siempre va con IVA y el valor estimado va sin IVA. Es importante eso tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cómputos, ¿vale? Bien, entonces aquí nos dice que eh, el beneficio que debería obtener de forma estimativa para la adjudicación del contrato se considera sin IVA, ¿vale? Nos está diciendo tres empleados o 10.000 euros al año a jornada completa, 6.000 euros en gastos de materiales y 5.000 euros que es el beneficio que pretende obtener la empresa, ¿vale? Entonces, si yo aquí estoy computando estos importes que tengo, pues miren, si son... 10.000 euros al año por desempleado serían 30.000 euros más 6.000 euros de gastos de material por año más los 5.000 que se le deja de margen a la empresa, ¿Vale? Como es sin IVA estamos hablando de un valor estimado si el contrato fuera de un año de 41.000 euros, ¿Vale? ¿Sí? estoy aquí sin a ver que se me va aquí la que estaba poniendo. Serían 41.000 euros de valor estimado. Bien. Entonces, yo con este valor estimado, como soy órgano de contratación, tengo que ver la cantidad que está delegada en favor del director. En contratos de servicios, me tengo que ir a la orden de delegación de competencia del 2005, está, tengo hasta 120.000 euros. Lo que os comentaba anteriormente. Obviamente, si yo quiero evitarme los trámites administrativos cada año, pues yo lo suyo sería licitar un contrato por dos años aquí. ¿Qué sucede con lo que os comentaba con las empresas? A mí, igual como órgano de contratación, me es más interesante hacer un contrato de un año o una prórroga de un año, entonces me iría a un valor estimado de 82.000 euros, ¿vale? Pero el presupuesto va a ser licitación para ese año en concreto, sería de 41.000 euros. Es decir, yo como la, la prórroga la puedo ejecutar o no, el PBL sería lo que corresponda a ese año. ¿vale? Es decir, yo hago un RC por 41.000 euros, un documento contable A por 41.000 euros y después tendré que hacer un documento contable D con la adjudicación del contrato, con la formalización del contrato, por ese importe en el que se adjudica, que si es... Pues imaginaos que yo... Sobre un contrato de un año 41.000 euros, una prórroga de un año lo adjudí con 37.000 euros, pues yo haría un documento contable de por 37.000 euros. Y obviamente tendría que hacer un RC barrado y un A barrado por un importe de esos 4.000 euros, ¿vale? Que es esa cantidad que yo tenía comprometida y al final no la voy a, a usar, ¿vale? Bueno, entonces aquí me está diciendo, tiene que tener en cuenta la cantidad que está delegada en el director del centro penitenciario de Soria que actúa como órgano de contratación. La opción A, hacer un contrato de un año con una prórroga, entiéndese, un contrato de un año con una prórroga de un año, opción B, un contrato de dos años sin prórroga, y opción C, un contrato de dos años con una prórroga, entiéndese, dos años más una prórroga de dos años, ¿vale? Entonces, con los importes que tenemos aquí, vamos a hacer los cálculos. Yo siempre aconsejo que cuando hagamos un supuesto de contratos, vayamos haciendo anotaciones en el supuesto, y después las preguntas ya las iremos contestando a medida que nos las plantean. Porque así evitamos que los distractores nos lleguen a confundir. Si yo sé que esos 41.000 euros son el gasto que tengo por un año, la primera opción que me da es hacer un contrato de un año con una prueba. Un año más un año sería el PBL por un año sería 41.000 euros más el IVA. ¿vale? Tendría que hacer el cálculo del IVA de esos 41.000 euros que multiplico por 1,21. Vale, y se lo sumo. Entonces me daría el PBL, que serían 41.000 euros más IVA. Espera que lo voy a hacer el cálculo. Y... Multiplico por más 41.000. Me daría 45.000. 45.961 euros. Vale... Eso es el PBL si hago el contrato de un año con una prórroga de un año. ¿vale? Pero claro, aquí ya hay un error con el valor estimado. El valor estimado no es 41.000 euros. El valor estimado del contrato, como incluye una prórroga de un año, tenemos que sumar, multiplicar los 41.000 euros por 2. ¿vale? Y el valor estimado de este contrato serían 82.000 euros. Solo contando que vamos a incluir esa prórroga. Esa es la primera de las opciones que me da, ¿vale? En la segunda opción, opción B, un contrato de dos años sin prórroga. Un contrato. Bueno, en esta primera opción, el documento, el RC sería por un importe de 45.961 euros. No sé si he hecho bien el cálculo o no. 45.961. 45.961. El documento contable A sería igual. Al mismo importe, 45.961, y después el documento contable de por el precio que se adjudica el contrato, o que se formalice. ¿vale? Vamos a ponerle que se formalizan 37.000 euros. ¿vale? Pues tendría que hacer un RC barrado y un A barrado, o A, a negativo o RC negativo, por el importe que va de los 45.961 menos los 37.000. ¿vale? La segunda de las opciones es un contrato de dos años sin prórroga. ¿vale? Pues en este caso. Este, eh, el presupuesto base licitación sería, el año son 45.961, pues tendría que multiplicar por 2, por ¿vale? Entonces me daría 91.922, 91 ¿vale? El valor estimado aquí coincide con el presupuesto base licitación, ¿vale? Sería lo mismo, 91.922. 922, bueno, igual los importes no son exactos, sabéis que tenemos que sumarle el 21% de IVA a este contrato a ese importe que nos da, ¿vale? Porque los precios los hemos hecho desde ahí. El valor estimado sería esos 91.922 menos el 21% de IVA, ¿vale? Que sería entre 1,2. 21, si no me equivoco, sería igual a 82.000 euros. 82.000 euros. Bien. Y, en este caso, el documento contable RC, el RC sería por el importe, el presupuesto base licitación y el documento contable A por el mismo importe, ¿vale? Después el D. El documento contable D se hace siempre con la formalización del contrato, ¿vale? Habrá gente que me diga, ¿desde el momento que se, procede, eh, que se adjudica el contrato a, a alguien, en concreto a la empresa que presentó la mejor oferta, se hace el documento contable D? La respuesta es no, ¿vale? Porque yo igual he hecho la declaración responsable, que tengo que hacer previamente para presentar ofertas, y después estoy en curso o hay una prohibición a la hora de contratar. No puedo realizar ese contrato, ¿vale? O no presento la garantía, ¿vale? O la oferta ya no la puedo mantener. Sabes que si no puedo mantener la oferta, pueden ir contra mi garantía provisional de haberse constituido. Me pueden imponer una penalidad del 3%, ¿vale? En ese caso en concreto. Entonces, hasta que se formaliza el contrato, no, eh, no se hace el documento contable D por el precio de adjudicación. ¿vale? Bueno, en este caso, el RC coincidiría con el presupuesto de la licitación, el A con el presupuesto de la licitación, y después el documento D, el precio en el que se adjudica el contrato, menos este eh, el importe del presupuesto de base de licitación. Bien, la tercera opción. Sería un contrato de dos años con una prórroga de dos años. Si yo, el valor estimado en un contrato de dos años, pues sería, si es 41.000 euros por año, serían 82.000 euros. Multiplico por 2 y me da los 164.000 euros. De este contrato. ¿Vale? Este valor estimado del contrato de dos años con una prórroga por el mismo tiempo, yo ya no tengo competencias en materia de contratación. Porque el importe máximo que tengo son 120.000 euros, ¿vale? Hasta el límite de 120.000 euros. Entonces, desde el centro ya no lo podría licitar, ¿vale? Tendría que hacerse desde servicios centrales, desde la Asociación General de Planificación y Gestión Económica, que sería el competente en este caso. Sería un contrato sujeto a regulación armonizada, es decir, una, necesitaría una publicación previa al diario oficial de la Unión Europea por razón de la cuantía. ¿vale? Obviamente, desde servicios centrales nos dirán, pues mira, Tenéis una cuantía delegada a favor del director, ceñiros a la cuantía que tenéis. ¿vale? En este caso no nos serviría. Y el presupuesto de la solicitación sería los 164.000 euros multiplicado, incrementado en el 21% de IA, vale. Ahí sería un poco lo que tenemos que tener claro a la hora de calcular el valor estimado. Bueno, Según el valor estimado de la opción A, nos da como que el eh, valor estimado de la opción A, que era un contrato de un año con una prórroga, Sería el valor estimado, nos iríamos a 82.000 euros, ¿vale? ¿Cuál es la cantidad máxima que puede comprometer el órgano de contratación? Serían los 49.610 euros, ¿vale? Está mal hecho el cálculo. Serían 49.610 euros, que es 41.000 euros más el 21% de IVA, ¿vale? Aquí tengo que corregir esto, 49.610 euros, ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo comprometo solo ese año. Yo la prórroga es potestativa para el órgano de contratación. ¿La puedo ejecutar o no? Entonces yo solo comprometo la cantidad de un año. Si después ejecuto la prórroga, al año siguiente, pues tendría que hacer otro documento RC y otro documento contable A por la misma cuantía. ¿vale? Bien, con los datos del supuesto, ¿se puede licitar desde el centro de prevención las condiciones de la opción A? ¿La respuesta cuál sería? Obviamente sí. ¿Vale? porque el valor estimado no supera, en este caso, los 120.000 euros. ¿Vale? Finalmente, escoge la opción A. ¿Qué procedimiento escogería Monse en función de la cuantía? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger el procedimiento? Siempre el valor estimado. ¿Vale? La opción A, el valor estimado, quedamos que eran 82.000 euros. Me podría ir por el procedimiento súper simplificado. Obviamente no, porque el supersimplificado me, ten, me opera el límite de los 60.000 euros en ese contrato de servicios. Otra cosa bien distinta es que fuera un contrato únicamente de un año. Entonces, sí si me iría al supersimplificado, no requiere garantía provisional ni definitiva, es un procedimiento mucho más ágil. Pero en este caso, con un contrato de un año más una prórroga, tengo que irme al procedimiento del 159.1. Sabéis que es un procedimiento en el que las, eh, normalmente, si el... Si el licitador está inscrito en el rolense, se presenta las ofertas en un único sobre, ¿vale? Porque el hecho de estar inscritos en el registro oficial de licitadores del Estado no precisan eh, acreditar documentalmente, pues, el estar clasificados o acreditar solvencia ni, ni nada por el estilo, ¿vale? En ese caso. Entonces, aquí, el procedimiento abierto simplificado del 159.1, ¿Vale? Teniendo que estar clasificadas que estar solvente las empresas licitadoras en la opción B, la opción B era el contrato que nos decía, un contrato de dos años sin prórroga y quedamos que eran 82.000 euros y el valor estimado era, eh, perdón, el valor estimado 82.000 euros y el presupuesto de la solicitación serían 99.000 o algo así aproximadamente. Las empresas eh, licitadoras en la opción B también va por el procedimiento simplificado, ¿vale? Entonces nos dice aquí, eh, deberán estar inscritas en el ROLECE y estar clasificadas, no es correcto. Se debe acreditar solvencia, pero no es preciso estar inscrito en el ROLECE. No precisan estar inscritos en el ROLECE, pero deben acreditar solvencia o clasificación. Si están clasificadas no tienen que acreditar solvencia, tienen que estar inscritas en el ROLECE. ¿vale? Sería la opción correcta en este caso. Bueno, y con esto dejaríamos por eh, finalizado este contrato, este supuesto de un contrato de limpieza, que es algo típico a llevar a cabo desde un establecimiento penitenciario. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, me mandáis eh, comentarios aquí por, por YouTube y si me he equivocado, me he equivocado en los, en los importes en el cálculo del, del incremento del IVA. ¿vale? Tened en cuenta eso, el valor estimado, siempre tenemos que incluir las posibles prórrogas y no es lo mismo un contrato, el que nos incluyan prórrogas que un contrato, que así sea, o posibles modificaciones, o sobre todo en esos contratos de obras, que nosotros cuando empezamos una obra, sabemos que realmente esa obra pues, puede sufrir muchas modificaciones porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero dentro de instituciones penitenciarias es muy difícil que hagamos una obra desde un centro, porque tenemos el límite de los 40.000 euros del contrato menor. Entonces es muy raro que nos pongan un supuesto de una obra. ¿vale? Bueno, un saludo y espero que os haya gustado. Chao, chao.